es que la incertidumbre es bastante amplia. Estamos llegando a niveles de volatilidad en el Eurostop del 42%, lo cual nos demuestra la tensión que hay, pero el mercado parece que se, de momento parece que se está aguantando. Entonces, tener cierta liquidez me parece importante para, oye, siempre que se pueda comprar algún activo barato, en la relación, como estábamos comentando ahora, de bueno, invertir en productos que tengan ciertas rentas, que tengan ciertos dividendos, y bueno, y si podemos comprar estos activos con cierta cobertura, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues a través de fondos, de SICAP, que es el, desde luego la manera correcta de hacerla. El momento es de incertidumbre, pero esta incertidumbre terminará pasando y bueno, pues yo creo que invirtiendo en este tipo de activos, pues nos podemos acercar a intentar en algún momento batir la inflación.